Me preguntas por qué estoy callado Si lo que voy a decir no es más hermoso Que el silencio prefiero quedarme calladito Tú quieres hablar todo el rato, ¿por qué no? Sabes estar a solas, a solas contigo misma, contigo misma y nada más oh. Si no me entiendes, no intentes comprenderme Solo respeta mi ser, mi temperamento, mi Nada grave, nada, nada no hablo porque no tengo Nada interesante que decir Mi sentir nunca puede ser tu sentir Jamás será tu intuición Tú no lo puedes deducir, interpretar, descifrar No lo debes ignorar, rechazar, despreciar Tú no lo puedes deducir, interpretar, descifrar No lo debes ignorar rechazar, despreciar, no, no En el silencio escuchas la voz del en alma el silencio, percibes la tranquilidad En el silencio acaricias la armonía El silencio no está vacío lleva implícito la totalidad contiene oportunidad Acuéstate conmigo en el silencio y descubrirás La conciencia del amor vital El silencio nunca es la nada, el silencio lo es todo En estado latente, como un volcán a punto de entrar en erupción Nada Disfruto del silencio precioso No puedes ser receptiva a la vida si todo el rato estás hablando La energía no se refleja Únicamente charlando, balbuceando, gritando sin parar y sin sentido Aprende a estar a solas sin miedo al silencio, verás que fácil es conectarse al cosmos, el ruido constante el frenético ritmo de la ciudad elimina la vida del silencio Cómo encontrar la resonancia de mi energía en ti Si solo atiendes palabras, intenta ser transparente Si no tienes calma y pareces agua turbia, barro, fango, suciedad Y agita ansiosa en buscar de movimiento constante Movimiento descontrolado que no es paz, no, no es sosiego, no es placidez, no, no es silencio, no, no.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 como un volcán a punto de entrar en erupción Deja que el silencio te penetre Acompáñete a mí, te a ti Deja que el silencio muestre la belleza De su significado, su sabor te sorprenderá Deja que el silencio que jamás muere Pueda silencio es una forma de meditación simple El silencio trae quietud reposo, descanso, profundidad el silencio es mi refugio el refugio para no extraviar la brújula del universo no quiero extraviar esta paz puedes ver en el interior del silencio La verdad puede ser en el interior del silencio Toda tu potencialidad Abraza Trascender energía, dignidad, libertad Permanecen latiendo en el silencio Como dos niños, juguetones Permanecen jugando traviesos Escucha las risas de la sabiduría Que vive en el silencio Escúchalas, escúchalas